Hola gustonáticos, ¿cómo están? Espero que todos ustedes se estén cuidando bastante. A continuación, ustedes podrán oír un bello ambuco el cual tuve la fortuna de defender en el Festival Estudiantil Nacional de la Canción de Música Andina Colombiana de Belén de umbría en el año 2019. Este bello tema es compuesto, bueno, fue compuesto por el maestro Jaime tío y el maestro Marco Antonio Fernández Telo. En el arreglo de Luisa Fernanda Gaviria, César Augusto Zuluaga y... Paula Andrés Urrea, Quiero Hacer un Sembradío. Quiero hacer un sembradío en mi guitarra sonora llenar su caja de tierra, de tierra negra y capote. Y entre traste y traste hacer las cera de mis canciones. Las cuerdas en ambacates. Aguas de mis quebradas, que claras y danzarinas bajarán desenfrenadas para meterse en su boca, regar la tierra mojada, y así nacerán bambucos con dulzura de los valles y el café de mis montañas. En un tiple sembraré, soca de caña mielera, para que cante el oriente cuando el piche la muela. Guabinas y torbellinos, con sabor a bocadillo y el dulzón de la panela. Serán vacantes de aguas de mis quebradas que claras y tan saninas bajarán desenfrenadas para meterse en su boca, regar la tierra monada y así nacerán bambucos con dulzura de los valles y el café de mis montañas. Cuando la será la gran materia altiplana, sembraré una y mil plantas para que florezca en ella. Los pasillos y los bundes, los bambucos y la danza. Las cuerdas eran vacantes. De aguas de mis quebradas, que claras y danzarinas bajarán desenfrenadas para meterse en su boca regar la tierra bonada y así nacerán bambucos con dulzura de los valles y el café de mis montañas para que cante Colombia en una gran serenata para que cante Colombia gran serenata para que cante Colombia. En una gran serenata.